Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en la review de la actualización número 3 del Lock Up El día de hoy es bastante pero bastante bueno ya que te agregué una cosa que a ustedes les va a gustar Corregí varios errores y pues la versión 3 ahorita está bastante pero bastante buena Y para mí está bastante completa más adelante iré agregando más variantes, pero por el momento eh, más que nada les traje esta pequeña actualización para corregir algunos errores y porque me estaban pidiendo bastante eh, lo que vendría siendo el cofre. Así que eh, si no estás suscrito te agradecería bastante que te suscribieras y dejaras un buen like. Así que sin más chicos no alargo más el video y comenzamos. Y bueno, chicos, ya nos encontramos en primera persona. Y lo primero que deben de saber, eh, si son nuevos, serían pues los crafteos, ¿no? Entonces, para eh, que las puertas funcionen, vamos a necesitar de los siguientes ítems: que vendrá siendo el candado, el cual se craftea de la siguiente manera. Eh, vamos a coger por aquí para hacerlo rápidamente al crafteo. Ponemos una pepita, un lingote de hierro y arriba una pepita, y nos va a dar lo que vendrá siendo el candado también se puede hacer en esta nueva versión, se puede hacer desde el inventario, si yo pongo ahorita esto y pongo aquí, como ven pues nos va a dar de igual manera, al igual que con la llave y todos los ítems. Tenemos aquí lo que vendrá siendo la llave, la cual se hace de la misma manera, solo que en vez del hierro sería el oro, ponemos aquí y la pepita arriba y tendríamos lo que vendrá siendo la llave. Y ahora ya funciona otra vez el remover. Ya que... Eh, tenían, eh, tenían bastantes problemas los jugadores de teléfonos con el addon Porque al momento de tu pegarle un golpe la puerta desaparecía, ¿verdad? Pero ahora eh, tienes que tener equipado el remover en la mano Y eso lo veremos más adelante eh, Por acá está el crafteo Se hace con tronquitos y con pepitas de, de hierro eh, Se puede hacer desde el inventario Como digo, eh, ponen el tronquito y encima la pepita y, lo que, y nos daría lo que vendría siendo el remover, ¿verdad? Y ahora... La nueva variante de puerta, <risa> acabo de romper esta, perdón, vamos a botar esta La nueva variante de puerta que tenemos vendrá siendo la de ABDUL. La cual eh, eh, tiene la misma función, eh, solo es una variante, otra textura Y pues que está bastante bonita, más, les digo más, uh, más adelante iré agregando todas las puertas que hay en el Minecraft Vanilla Pero por el momento solo voy agregando cada actualización, una y otras cosas porque sería muy, es mucho trabajo, la verdad Así que pues más que nada sería eso La puerta, la nueva, se craftea igual que la, que la puerta de roble normal Lo único que tendríamos que hacer es coger una puerta de abedul y ponerla en el, en el inventario O en la mesa de crafteo y nos daría lo que vendría siendo la door birch Y para craftear la puerta esta de aquí, solo miraría hacia el norte y hacia el sur Para que gire hacia las otras direcciones la volvemos a poner y nos daría lo que vendría siendo la 2 La cual sí se puede poner para esas direcciones eh, más que nada sería eso. Y el nuevo crafteo, el nuevo ítem, el nuevo bloque, es el cofre. El cofre con candado, que funciona de una manera bastante sencilla. El único que tienen que hacer es coger un cofre normal, lo ponen en la mesa de crafteo o en el inventario, y les daría lo que vendría siendo el lock chest. Este de aquí lo pueden poner en cualquier lugar, y la, eh, el funcionamiento de este vendría siendo... Este es un bloque normal, ¿Verdad? Eh, no va a funcionar igual que un cofre vanila. Ya que es muy difícil hacer este tipo de complementos. Y el bloque al momento de ponerlo en cualquier lugar. Eh, también se puede poner en cualquier dirección. Eh, va a poner una entidad. Eh, una entidad que se va a tepear aquí. Pero para que ustedes la abran van a tener que mirar a esta parte aquí. Aquí encimita Ya que aquí como ven ya no aparece la outline del bloque. Y aquí para ustedes eh, poder abrirlo y que sean los únicos que lo abran. Tienen que domarlo. Lo doman. Y una vez que ustedes lo doman ya pueden abrir el cofre. Y solo ustedes podrán abrirlo. Este pues prácticamente sería el cofre. Espero que les guste ya que pues es un poco complicado hacerlo. Veré si puedo agregar un cofre doble. Aunque creo que es un poco imposible. Pero vamos a ver si se puede. Y ahora eh, para pasar por el funcionamiento de las puertas. Para los que no sepan. Es fácil. Simplemente tiene que poner la puerta. Yo por ejemplo voy a poner aquí la nueva. Que es la que se mira hacia allá. Ponemos la puerta. Con el candado eh, le damos clic derecho a un toque. Se va a cambiar a esta puerta lo cual va a generar una entidad. Esta entidad se encuentra de la parte del candado más abajito. Esta parte nunca la vamos a usar ya que solo es como una colisión para que el jugador no pase por encima. Le damos clic derecho para domarla. Y una vez que ustedes la domen solo ustedes pueden abrirla y solo ustedes pueden matarla. Pero si ustedes so solo la ponen. Eh, eh, si yo me pongo ahorita en survival para que, para que vean. Esta se puede romper por ejemplo. Eh, Ustedes la ponen y no, y no querían en esa dirección, sino que la querían en esa otra dirección. Entonces la pueden romper. Pero una vez que ustedes, la, por ejemplo, la pongan otra vez. Eh, eh, perdón, se acaba de bobearse ahí. Y ustedes la ponen otra vez y ustedes la, la doman. Lo que va a pasar es que ya no la pueden romper. Si ¿Sí ven, yo voy a intentar acá romperla y no se va a romper. Así que mucho cuidadito con eso. Eh, vamos a pasar otra vez acá. Y ahora para abrirlas eh, es con la llave Le vamos a dar clic derecho Mantener presionada la pantalla Y como ven pues ya se va a abrir Ahora hace un pequeño sonido Que la verdad es que está bastante bueno Para que parezca una puerta la verdad Así que voy a, voy a dejar que escuchen Como ven pues ahí está el sonidito de la puerta Y para cerrarla no podemos cerrarla así con la mano No nos va a dejar Tienen que tener el candado para volverla a cerrar y para ahora eh, removerla Si eh, ustedes antes le golpeaban desaparecía pero como ven ya no desaparece Tienen que tener el remover en la mano Cuando ustedes lo tengan y maten a la entidad Lo que va a hacer es que nos va a dropear lo que vendría siendo la entidad no Aquí nos la va a dar y ya está Y cuando ustedes la tienen ya la pueden volver a poner en cualquier lado La vuelven a poner, la doman y así sucesivamente Así que prácticamente eso vendría siendo Acá tengo por ejemplo una casita de prueba para que vean cómo sería el funcionamiento si tienen un survival. Le dan clic derecho, la doman y con la llave la abren y para cerrarla otra vez con el candado. Y así sería el, el funcionamiento de las puertas en esta actualización. Así que sin más chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Eh, recuerden dejar su like que, y suscribirse, que eso me apoya bastante. Y sin más, pues nada, sería eso. Nos vemos en un próximo video. Chao.